Amigos, este video puede ser aburrido para ustedes, pero deben tener paciencia y escuchar hasta el final. La medicina siempre es amarga y este video es como medicina, tienes que tolerarlo. Te contaré las cosas básicas y luego las avanzadas, así que empecemos. Quizás te preguntes, ¿es posible aprobar el examen sin estudiar? Sí, has estudiado este tema por varios años, digamos que estás en el décimo estándar y desde los últimos 9 años podrías haber estudiado el tema bajo diferentes títulos o textos. Ya tienes información de que 10-1 es el noveno estándar. Esta información es el 90% para aprobar el examen. Hay una regla de psicología, esto también se llama principio de Pareto. El principio de Pareto dice que el 20% de los esfuerzos es responsable del 80% de los resultados. Si seleccionas cualquier pregunta aleatoria de ciencias o cualquier tema, encontrarás, por ejemplo, Defina el término densidad de población, que vale un punto. Elabore cuatro factores geográficos que influyan en la distribución de la población en el mundo, que vale cuatro puntos. Preguntas con un total de cinco puntos. Si ves la pregunta anterior, hay tres palabras clave. El primero es densidad de población. El segundo factor clave es factores geográficos y el tercero es distribución de la población. Entonces, amigos, consideremos que no conoces la primera parte, que es un punto. Y aún así tienes la oportunidad de ganar cuatro puntos de las otras palabras clave. Si comprendes la palabra clave, factores geográficos, puedes obtener cuatro puntos. El factor geográfico es un término que se toma en la clase de quinto y sexto estándar. ¿Qué factores geográficos son básicamente? Estos son agua, suelo, lluvia, clima, etc. Si escribes estas cuatro cosas y explicas al respecto, tendrás los cuatro puntos. Si respondes a alguna pregunta, encontrarás que conoces al menos un 20% al respecto. Con ese 20% del conocimiento que puedes intentar, puedes obtener el 80% del resultado. Ahora te diré los consejos avanzados en las siguientes diapositivas. Tip número 1. Creemos que, si no leemos durante todo el año, no podremos aprobar el examen. Esto depende de tu situación mental durante el tiempo del examen y de cómo mantienes tu control mental. Si intentas resolver todas las preguntas cuidadosamente, nadie podrá impedirte aprobar el examen. Esto no significa que no debas estudiar durante un año completo. Si has estudiado durante todo el año, podrás responder preguntas de una mejor manera. Si no has estudiado durante todo el año, es posible que puedas responder la pregunta con poca perfección. Debes tener en mente que puedes responder las preguntas. Debes tener confianza desde el comienzo del examen. Si tienes una actitud negativa desde el inicio, no podrás responder las preguntas cuidadosamente. Debes ser positivo desde el principio. Tip número 2. La mayoría de los estudiantes creen que tienen que escribir la respuesta exacta que figura en el libro. Este es un pensamiento erróneo. Puedes escribir la respuesta a tu manera, siempre que la intención de transmitir el mensaje sea clara. Puedes obtener un puntaje mucho menor, pero definitivamente lo obtendrás. Tip número 3. Verifica las palabras clave en la pregunta y comienza a responderla con palabras clave. Ningún maestro tiene tanto tiempo para leer la respuesta completa. Si comienzas tu respuesta con palabras clave y la explicas un poco, entonces el profesor puede pensar que la respuesta es correcta y te pondrá buena nota. Tip número 4. Si vas a un examen sin estudiar, un problema que puedes encontrar es no conocer las palabras clave mencionadas en las preguntas. Si te preguntan sobre compañero de estudio y no tienes idea o recuerdas que es el canal de YouTube y escribes que compañero de estudio es un canal educativo de YouTube, al mirar la palabra clave canal educativo de YouTube, el profesor te calificará. Además, puedes escribir que este es un buen canal de consejos de estudio, a todos debería gustarles, suscribirse a este canal y bla bla bla. Solo por las palabras claves iniciales, el maestro considerará que que la respuesta es correcta y te dará una calificación. De manera similar puedes responder y obtener calificaciones. Aquí me gustaría sugerirte que necesitas estudiar al menos las palabras clave y comprender el significado de ellas mientras estudias antes del examen. Esto te ayudará a responder las preguntas en el examen. Tip número 5. Amigos, si reciben una pregunta de opción múltiple y no saben la respuesta, no intenten marcar nada tomando el nombre de Dios. Pueden elegir responder A, B o C a todas las preguntas, digamos que hay 10 preguntas, por lo que existe la probabilidad de que al menos puedan obtener 4 puntos de 10. Tip número 6. Amigos, si tienen algo de tiempo para estudiar antes de comenzar el examen, les recomiendo que revisen los exámenes del año anterior y continúen. Si lees la respuesta, podrás recordarla rápidamente. Y si estudias así, esto será mucho más beneficioso para ti. Tip número 7 Amigos lo que dije anteriormente funcionará para todas las materias teóricas y prácticas, pero en materias como las matemáticas esto no funcionará. En matemáticas necesitas saber las fórmulas. Si practicas el 20% de las fórmulas más importantes, podrás resolver el 80% de las preguntas en matemáticas. Si no sabes las fórmulas, no podrás resolver ni una sola pregunta. En el examen de pizarra, incluso si escribes las fórmulas, podrás obtener algunas calificaciones. Por lo tanto, en el examen de matemáticas, las fórmulas son lo más importante para trabajar. Estos fueron algunos consejos para aprobar el examen sin estudiar o estudiando poco. En resumen, Primero, mantén una actitud positiva. Segundo, al responder, debes tener palabras clave. Tercero, Intenta responder todas las preguntas. Recuerda, 20% de esfuerzo y 80% de resultado. Si te gustó este video, entonces dale me gusta y compártelo con tus amigos. Gracias y nos vemos en el próximo video.